Esos días que todo empezó, un solo enemigo loco yo No miro mi éxito, bro, miro todo lo que he conseguido Inteligencia, no es sabiduría, mira de cerca la conciencia Solita, temprana, la charla que saco una mochila del alma Lágrima, palabra que necesita ser escrita Un lápiz y un papel puede hacer una gran diferencia Un pueblo con bandera en alto que pide clemencia Buscar maneras para aguantar mareas Volver a casa cansado después de terminar tareas Medicina solo cuando corresponde Es mi antídoto que a la vida no se esconde de fly, ley camba, hierba, familia Cosa seria, la paz comienza con una sonrisa Va deprisa, la vida no avisa para la pista Entro en trance, vuelvo otra vez Trayéndote el mensaje que deja el aprendizaje Por los pesajes de este largo viaje Anime, inspire, motive, sucesiones o lecciones Para extender experiencia, mejor maestra Sé grande, noble, humilde siempre Pensar razonablemente, compañero Todo lo que ha querido Estás al otro lado del miedo Trayéndote el antídoto Rude flyer, el Flaybo, Rude Boy, Fary Malay, canto tan no hay mal que por bien no venga. Es mi antídoto, mi vida y mi todo. Anda campana, música va representa, a la favela. Es mi antídoto, mi vida y mi todo. Anda campana, música va representa. Tu La uh, Despertar en medio de la oscuridad Antes de levantarme hay mucho que luchar, man Por la favela y la familia entera En la mente siempre verás que el alma se llena y no puede faltar el sol Temprano en la mañana antes que salga el sol Todo el día le pongo corazón Mente y fortaleza me demuestra quién en son Entra en escena de primera Somos rapero no por suerte Ni fama ni nada, no pasa nada Mañana vuelve y amanece Siempre original como nadie más Mi tropa brinda lealtad Música hermandad Con que sabe la clave Recorriendo el valle mi arte Música va a se representa, a a la favela Es mi antídoto, mi vida y mi todo Andarcojito, campana, música va a representa, a a la favela